...de que no solamente se tenga como archivo ya y hay como documentación visual y digital de la propia asociación... ...sino que luego cualquier socio se le, hace, se le dará acceso a, con un enlace o pues pueda informarse íntegramente del desarrollo de la, de la asamblea. Si nadie tiene nada en contra o, vamos, o, o que objetar al respecto. ¿Vale? Se va a ir, Yo voy a ir exponiendo, van a ir apareciendo una serie de documentos de los que iremos hablando y de los que serán objeto de, de información, aunque prácticamente todos se han, se han hecho ya públicos y se han enviado tanto en correos como en la propia convocatoria, como son las memorias económicas, las memorias de actividades, la memoria que se presenta al, al ministerio… Y nos queda, bueno, por lo que es el informe de la, del presidente y las intervenciones propiamente que, que tengamos aquí, que como documento o documentación nueva, a aportar en el desarrollo de la asamblea. Yo, sin más, será por, por, se inicia la asamblea con la, el primer documento o primer punto de orden del día que, que vamos a tratar, que es la, la aprobación del acta de la asamblea del 1 de junio eh, hago la advertencia bueno, como no advertencia no, sino ya, ya he sabido por todo, la situación que se genera eh, por el, el COVID-19 por el coronavirus de no poder realizar la asamblea en tiempo y forma como ha sido de prescriptivo inicialmente que era pues, dentro del primer semestre del año Tendríamos fecha teórica o teníamos con eh, una situación normal hasta el 30 de junio. Como sabéis no se pudo hacer y estamos ya por hacerla de esta forma semipresencial, puesto que en tiempo y forma, conforme a lo que, a lo que la, la propia, el, el propio decreto de alarma estableció en su día, que podíamos posponer o realizar las asambleas con posterioridad, ampliando los plazos y demás. Pero ya se nos pasaba, creo que el plazo máximo a la fecha de hoy estaba establecido, está hasta el veintitantos de octubre, creo recordar, pero bueno, nosotros ya establecimos, pensando además que esta semipresencialidad en septiembre pudiese ser más presencialidad que no, y hemos visto que no, la situación pues incluso ha empeorado de, de, de, de agosto para acá, con lo cual, bueno, pues cualquier caso, eh, ese es el motivo… Eh, fundamental de hacer la asamblea de esta forma y, y, y en este tiempo. Por lo cual, algunas cosillas nos van a sonar un poco datos de 2019. Eh, parece que hace un siglo ya que, que, que pasó el 2019 y cuestiones de presupuesto luego veremos de, de 2020. Pues parece que si ya está acabando el ejercicio de 2020. 20, 20, en fin, estamos en una situación un poco rara, ¿no? Cuanto menos. Eh, el acta de la asamblea, el acta de la asamblea Ahora voy a pasar a, a compartir para que veáis vosotros los documentos que a mí me aparecen aquí en, en, el, en el ordenador. Entonces, eh, os aparecerá. Sí, a ver. Acta. Vale. Vale, ahí eh, estoy viendo de fondo. Ah, vale. Ahí ya... Bueno, veréis cada uno de vuestros equipos que tengáis, bien o formalmente. Este es el acta, que es de la Asamblea General Ordinaria, que se produjo el, en, en el encuentro en la asamblea que se realizó, acordaros, que hace ya bastante tiempo en Murcia. Entonces, bueno, pues, entonces, eh, resumidamente yo no sé si alguien quiere que se le, se le dé lectura la damos por leída y aprobada. ¿O alguna pregunta, alguna cuestión? Y bueno, que ahí aparece están firmadas por el, por el presidente. Bienvenido. Y Ana, que era presidente y, y secretaria de la Junta anterior. Parece, bueno, una cuestión, salvo si alguien en un momento determinado quiere intervenir, pues lo escribe en chat. Ya Edel me, me lo que está pendiente de eso lo, me lo dice para dar la palabra o si alguien, digamos, votara o quisiese que se leyera ahora, pues que lo diga y si no, pues la doy por le, leída y aprobada ¿vale? vale cerramos este pasamos al siguiente punto que es la memoria de, de actividades. Aquí hago la siguiente advertencia. Digamos esta es, una, es la memoria de las actividades que se han hecho en 2019 y de una forma descriptiva, bueno, realmente más ilustrativa, eh, documentada con datos y con fotos de, la, de dichas actividades. ¿no? Porque luego hablaremos, seguiremos hablando de memoria, eh, referida a 2019, pero en distintos formatos, que luego veremos que los otros formatos obedecen también a la tipología, a la forma en que se nos pide desde la…, en este caso, como veremos posteriormente, del Ministerio de Interior. Para la explicación y el desarrollo de la memoria de actividades, ciudades, le voy a ceder la palabra a Nuria. ¿eh? Buenos días a todos. Gracias por estar y por compartir este espacio. Bueno, pues en la memoria de, de actividades de, de este año, eh, vamos a ver, os la voy a ir un poco eh, leyendo, resumiendo. Eh, ¿Cómo bajando? ¿Cómo va? Ah, vale, desde arriba. Vale, que lo yo. Vale. Bueno, voy a saltar un poquito las primeras páginas quiénes somos y demás que ya sabemos, la Junta Directiva, bueno, como sabéis, eh, renovamos en la Asamblea del año pasado eh, la, la nueva Junta Directiva, que ya la ha presentado antes Ma, Martín, eh, y bueno, pues eh, empezamos comentando que en, en el convenio que tenemos suscrito con, de colaboración con el Centro, eh, con el CSIC, eh, tenemos un, un convenio entre la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Asociación, para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la investigación de enfermedades raras. Teniendo en cuenta este, este convenio, eh, que se suscribió en marzo y que se publicó en mayo del 2019, durante este año 2019 y durante el 2020, eh, estamos manteniendo eh, ese convenio de colaboración que hace que la investigación continúe adelante. Como sabéis, en el laboratorio 109 de, de, la, de nuestra investigadora principal, la doctora Luisa María botella. Entonces, eh, centrándonos en ese trabajo, eh, os queríamos mostrar un poco eh, muchas de las actividades que, que realiza, pero bueno, una de ellas ha sido la formación de especialistas. Eh, por un lado, ha estado dando clases de máster dedicadas a enfermedades raras, mencionando especialmente a la HHT con una metodología genética, o sea, vas, eh, bueno, explicando lo que es la metodología, la metodología genética de la enfermedad, y el reposicionamiento de medicamentos huérfanos. Estas clases de máster eh, han sido eh, proporcionadas en diversas universidades, como podéis ver: la Complutense de Madrid, en Alcalá de Henares, en la Universidad Menéndez de Laio y en la Universidad Carlos III de, de Madrid. Además, también ha estado dando clases a profesores de secundaria sobre enfermedades raras y medicamentos eh, huérfanos. Eh, además de, la, de nuestra compañera Luisa Botella, principal investigadora, eh, tenemos a nuestra compañera Patrocinio Verde, socia y médico y miembro de, del órgano consultivo de esta asociación y ha desarrollado eh, numerosos talleres a médicos en atención primaria y a otros profesionales eh, sanitarios, principalmente para dar a conocer las enfermedades raras y divulgando sobre todo el, el conocimiento de la HHT por toda España. Eh, entonces, bueno, destacamos eh, que ha participado como como ponente y ha asistido a diferentes congresos y mesas redondas. Eh, tenemos por aquí, no os quiero leer todo para que no sea tan, tan largo, pero bueno, podéis ver que estuvo en febrero en La Coruña como ponente. Asistió al noveno Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos en Sevilla. Eh, fue ponente en la jornada de actualización en enfermedades poco frecuentes en Albacete en febrero. Es además coordinadora de la mesa de asociaciones de pacientes en el Encuentro Nacional del Día Mundial de las Enfermedades Raras, eh, en el Centro CREER eh, en Burgos, en marzo del, del 19 Es docente en el ciclo de, de, de jornadas formativas de, de ADERIS en Fuerteventura. Además, también acudió a la presentación del primer curso de enfermedades minoritarias, representando al grupo de genética clínica y enfermedades raras de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, en Málaga, en el... El 39 Congreso Nacional de esta sociedad ha sido también ponente en el curso de enfermedades raras en el ámbito de la dependencia en Madrid y bueno ponente en el curso de actuación en urgencias y emergencias para el SUMA de Madrid y ponente en la sesión pacientes raros o médicos incómodos, que la verdad cuando leí este, este título me resultó bastante interesante, eh, que fue desarrollado en la Facultad de Ciencias de la Salud en Talavera de la Reina. Y por último, un último eh, taller interactivo eh, relacionado también con, con, esta, con esta descripción de pacientes raros o médicos incómodos que se realizaron en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, que me imagino que en alguna de ellas eh, estarían presentes nuestros compañeros Bienvenido y Soraya. Eh, después ha habido diversos artículos científicos que se han publicado sobre HHT, vinculados a, tanto a la doctora Luisa María Botella eh, como a um, investigadores vinculados al laboratorio 109 del, del CIB, que están un poco aquí, bueno, uno, dos, eh, cuatro artículos a nivel eh, o sea, de publicación internacional eh, y otra eh, más a nivel eh, estatal, eh, en el artículo del Hospital Universitario y Fundación Alcorcón, en la población científica del World Scope. Sobre divulgación y visibilización de la HHT, aquí hemos incluido bueno, pues diferentes campañas y actividades que se han realizado durante el 2019. Una de ellas a las que tenemos especial cariño es la campaña My HHT Valentine, que bueno, para los que no lo sepáis consiste en, durante el mes de finales de febrero, me, eh, perdón, eh, todo el mes de febrero, vinculado con el día de, la, de los enamorados, pues se juega un poco con la palabra Valentine y se trata de que pues, la gente done sangre y bueno, normalmente pues la, la, participación, la participación es bastante eh, importante. Nos gustaría que cada vez participara para más gente, pero bueno, el logo es tu mayor gesto de amor en San Valentín sería donar sangre, regalar vida, no? Donar sangre es regalar vida. Y bueno, pues la gente se suele hacer una foto simpática mientras están donando con, con el logo de la, de la campaña y se suele colgar en las, en las redes sociales. Eh, también se, se participó en una mesa informativa a pie de calle en Las Palmas con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Aquí tenemos una foto que vemos a, a Soraya con compañeros de otras asociaciones dentro de, de FEDER. Eh, hubo una importante difusión eh, de apoyo eh, dentro de las campañas de Change.org, en este caso eh, sobre el doctor Ricardo Gil, eh, un médico especialista internista del, del Hospital de la Fe, que bueno, fue retirado de, de, de la consulta y gracias a, al apoyo de las 4.500 firmas y a diferentes publicaciones en prensa, en Facebook y cartas al director del hospital, con el esfuerzo de todos, se logró que, que el doctor Gil eh, regresara a la consulta de enfermedades minoritarias y además se reforzara esta unidad con, con otro médico. Aquí tenéis un poco eh, algunas de las, bueno, de las noticias que se publicaron con respecto a esta, a esta situación que afortunadamente se pudo resolver. Eh, también una, hubo una participación de nuestra compañera Lourdes en el programa Radio Malva en, en Valencia, eh, con motivo de la celebración de un evento benéfico para difundir el conocimiento de, de nuestra enfermedad y promover la, la participación en el acto. Ahora os comentaré un poco. Eh, se publicó, gracias a la participación de los hermanos Macaya de Navarra, eh, una publicación sobre la HHT eh, y qué significa en, en el diario creo que fue, no lo hemos puesto aquí, en el periódico de Navarra. Eso es. Eh, bueno, nos lo hicieron también compartir y lo compartimos a través de las redes sociales. Y bueno, agradecemos también a, a, a los hermanos Macaya, pues que, que dieran también la cara por, eh, por, por visibilizar la HHT, que es una de las cosas que también a veces nos cuesta mucho como, como socios. Eh, después tenemos otro apartado dentro de la memoria de actividades, que es el de asistencia a congresos y conferencias de médicos y científicos que colaboran con nuestra asociación. Eh, bueno En primer lugar, hemos eh, puesto la participación en el 13 Congreso Mundial de HHT, que tuvo lugar en, en Puerto Rico un poquito después eh, o un poquito antes, creo recordar, de nuestra Asamblea de Murcia del año pasado. Allí tuvimos la, la suerte de contar con. Sol Marcos, la autorrino adjunta del Hospital de la Fundación Con, que hizo una ponencia sobre escleroterapia en HHT, además de la doctora Luisa Botella, y en la presentación de tres pósters realizados por el doctor Patier del Hospital Ramón y Cajal, del Hospital de Belviche a través de Toni Riera y en el Hospital de Sierra Llana, por todos conocido, nuestro compañero el doctor Roberto Zarrabeitia. Eh, tuvo también lugar en octubre del año pasado la reunión anual de la Federación Europea de Asociaciones de HHT, que tuvimos la suerte de poderlo eh, celebrar en Madrid. Estuvieron representados 12 países europeos y nos acompañaron a la Junta Directiva y a Bienvenido Muñoz, que es nuestro delegado de HHT en Europa, la doctora Patrocinio Verde, eh, la otorrino Sol Marcos y de nuevo nuestra compañera Luisa Botella. Eh, también se asistió a la Cumbre Internacional de Toronto en Canadá, eh, asistió a nuestro compañero el doctor Zarrabetio como experto internacional y además de aquí hay que destacar que se, va, se, va, se ha hecho una actualización de las guías clínicas de diagnóstico, tratamiento y seguimiento para la HHT, que en estos momentos todavía están en inglés pero que tenemos eh, ¿verdad? la intención de que se de que se traduzca sí. al castellano, ¿verdad? Recordad que las antiguas eh, clínicas de diagnóstico eran las que estaban eh, las que salieron de la, de la cumbre internacional de Curaçao, eh, que ya tiene unos cuantos años. Eh, después participó también el Congreso de Ciberer enfermedad de Enfermedades Raras Europeas. Eh, Luisa Botella, porque ella es la que nos representa en, en esta asociación, hizo una ponencia oral sobre el ensayo clínico del etamsilato en pacientes de HHT. Y eh, por otro lado tenemos también el apartado de la asistencia de nuestros representantes a jornadas y conferencias. Eh, en noviembre en Valencia nuestra delegada Lourdes, eh, delegada de la comunidad valenciana, perdonar. Y nuestra secretaria Esther Carrasco asistieron a, a esta jornada donde compartieron experiencias con otras asociaciones y especialistas médicos eh, de, eh, de otras enfermedades minoritarias aquí en el Hospital de Manises en Valencia. Donde se trabaja, bueno con, como antes os he comentado, con pacientes de HHT en la consulta del doctor Gil. Y, y la verdad que la experiencia también fue positiva y tenéis una foto de todos los que asistieron. Eh, luego se, se han asistido también a talleres sobre enfermedades raras o médicos incómodos, que os he comentado antes. Eh, estuvo efectivamente, eso es, en, como he comentado antes, estuvo bienvenido Muñoza eh, como representante de la asociación. Y en las jornadas formativas la Humanización de la Sanidad Pública en Enfermedades Raras asistió la doctora Ana Ojeda, eh, que es médica internista y responsable de la sección de Enfermedades Raras del Hospital Insular de Gran Canaria y además es socia de nuestra asociación. Eh, en el Congreso Internacional de Enfermedades Raras celebrado en Murcia y que es organizado por FEDER, eh, pues asistió nuestro presidente Martín Fernández con, con su esposa, y aquí veo también a Rosa del Río, que es otra socia, de León. Y luego, bueno, pues lo que es la reunión de socios como tal, pues como no, eh, pues en, en junio del 19 hicimos nuestra décima Asamblea General de Socios en Murcia. Participaron 160 socios y familias. Eh, participaron 10 ponentes de diferentes ámbitos, cardiología, maxilofacial, os recuerdo, medicina interna, radiología intervencionista... Otorrinolaringología, urgencias sanitarias, investigación, genética clínica, farmacia y la propia asociación. Y bueno, pues como siempre, pues eh, eh, tuvimos una cena de confraternización en la que pudimos intercambiar vida y experiencias. Eh, además, eh, hicimos unos talleres bastante interesantes donde la gente participó un montón y luego el domingo, pues... Todos juntos finalizamos el fin de semana con una visita guiada a los que se pudieron quedar por la ciudad de, de Murcia. Y bueno, esta es una foto así de los que todavía nos quedamos el domingo a la mañana antes de, de salir a dar un paseo. Y bueno, en la parte de la zona norte que me corresponde a mí como representante, pues eh, decidimos eh, reunirnos todos los socios que en principio estamos eh, bastante... Eh, activos en un grupo de estos de WhatsApp y demás, siempre decíamos nos tenemos que reunir y compartir experiencias y la verdad es que bueno, eh, fue una, una comida o tertulia de tarde casi noche y bueno, pudieron 28 personas y la, la experiencia fue bastante buena, hicimos también una pequeña recaudación para la, para la asociación y luego en cuanto a recaudación de fondos, tenemos la venta de la lotería de Navidad que el año pasado nos... nos nos trajo nuestras eh, escasas arcas eh, 5.000 euros, así que muchísimas gracias a todos los que participasteis. Y luego eh, se realizó aquí en la ciudad de Valencia un evento solidario también muy simpático y que tengo que agradecer desde aquí a Alicia Azcárate y a la Escuela Rumbache por, por participar y por... Y por por hacerlo de una manera altruista. Se vendieron unas eh, mil papeletas de una rifa solidaria, eh, recaudando eh, 1.800 euros. Eh, la participación fue, eh, pues, la verdad que bastante buena y la experiencia, pues, eh, ya lo veis aquí, pues, eh, fantástica. Antes hemos estado comentando, antes de preparar la, la reunión, que pues, este tipo de actividades. Mmm, pues eh, se nos tendría que ocurrir más veces, ¿no? Pues eh, una clase de zumba, eh, o no se me ocurre ahora mismo ninguna otra cosa, ¿no? Pero que, que la idea de que los socios en cada una de las, de las provincias pues eh, se le ocurran diferentes maneras de, no solo el hecho de, de recaudar dinero, sino de hacer visible nuestra asociación y la enfermedad, pues es importante. Así que desde aquí, una vez más, eh, animo a los socios a que, a que vayan desarrollando su, su sí, a que vayan desarrollando su imaginación. Así que con esto, con esto os dejo y pasarán ahora a explicar la memoria económica, ¿verdad? Vale. Vale. Ahora mismo estamos todos con el micro, digamos, silenciado. El que quiera hacer alguna pregunta tiene que quitar el micro, vale, que yo no puedo hacerlo. Eh, bueno, y quería también recordar que Andrés, eh, que no sé si creo que fue el año pasado, también estuvo con Luisa en, con Luisa, en una entrevista en, en la radio, en Radio Libertad, creo que fue, en Madrid. Vale, ahora es sí. Sí, ha sido este año, ¿eh? Sí. Bueno. La sí. ¿no? Sí. radio está a disposición nuestra siempre que queramos eh, hacer algo allí. Tiene buena voluntad el locutor. Sí, muy bien. Bueno. pasemos me parece, a ver la, la memoria. De actividades, eh, digamos, una memoria más técnica, ya que todos los apartados, la estructura, obedece, o sea, es la que es en función de, de lo que desde el Ministerio, de, en este caso el Ministerio de Interior, se nos exige como asociación pública, que somos, de interés público. Entonces, ahí hay, hay una portada, bueno, se ve, ¿no? Vale, ah, sí. Donde serán los datos de la, de la asociación… Eh, y luego pasan a ver numerosísimos apartados, subapartados, eh, que van haciendo referencia a las actividades en función del tipo de actividad, eh, si es clínica, si es de investigación, etcétera, etcétera. Esta se envió por correo, envió por correo y está dentro de lo que es la, la convocatoria propiamente de, de esta asamblea. No sé si, bueno, yo la voy a ir pasando… Y aquí sí que os robo, por favor, si, a, si alguno o alguna tenéis alguna pregunta en particular en relación a los apartados, pues abrís el micro y lo hacéis, porque si no es muy tediosa incluso la parte más objetiva que podría ser la económica lleva una serie de apartados muy técnicos, o sea, que va en función de las cantidades eh, y en función del contexto va a la cantidad determinada, ¿no? Eh, por eso yo no, no, nos fijamos, nos fijaremos mucho más en la parte de relación a temas económicos, en la memoria económica, que a continuación luego expondrá Paco, el tesorero. ¿no? Es un informe puramente económico y más legible, más que, y, y que aclara mejor la situación y dónde los canarios, dónde se han invertido y cómo. ¿Vale? Bueno, yo en cualquier caso la voy pasando. Bueno, y nos vamos a beneficios de actividad, bueno, o, o o, o va describiendo clases de beneficiarios, los pacientes, requisitos exigidos para aceptar la condición de beneficiario, en fin, resultados obtenidos de grado de cumplimiento, se va haciendo una descripción de los resultados que se, están, se van obteniendo en función de la aplicación o los recursos económicos donde se hayan, se hayan aplicado. Como ya veréis luego, ya os adelanto. ...recursos económicos como gastos aplicados, fundamentalmente, fundamentalmente es el, el convenio de, con, el CIP, con el CIP, en relación a, a, al personal técnico que, que se contrató. En este caso fue, un, fue el convenio, un convenio que se suscribió por parte de la asociación con el CIP y, y el contrato y todas las regulaciones y demás... Eh, todos los derechos contractuales y el contrato con la persona que ha estado, de hecho está hasta el 31 de diciembre, lo tenemos eh, lo hizo directamente el CIP, no intervino la asociación ahí, a esos efectos de contratación bueno, va describiendo todo eso ¿no? la descripción de la actividad y bueno, no sé si en cada uno de su, su apartado puede aparecer el referente económico aproximadamente por ejemplo los 25.030 eh, hacen referencia a, a, son referentes como ya sabéis fundamentalmente de, de donde nos nutrimos que son sobre de, de las cuotas de, lo, de los socios de todos nosotros cuota de asociados bueno no sé si si si tenéis que ya os digo, es difusión información. Bueno, hay una parte también de, sobre difusión. Fundamentalmente lo hacemos y además de una forma que no, no nos cuesta prácticamente nada. ¿eh? En la difusión que hacemos pues, a través de las plataformas de, de, de Facebook y en la página web. Y el mantenimiento de ambos dos, pues, prácticamente salvo el coste del servidor y tal, que luego lo veremos, pues, no, no, no le supone coste alguno a la asociación. Bueno, y yo voy, no sé si me insisto, si queréis que me paren algún apartado, como me consta que este documento lo tenéis, pues, me, me paro, lo aclaramos, ¿Vale? Termina, hace una descripción sobre la atención, atención telefónica, información vía por correo, atención información por, por vía redes sociales. Bueno, y esta es definitiva en la memoria que, si no tenéis ninguna objeción, lógicamente haciendo las aclaraciones que, que estiméis, pues se presentará al Ministerio de Interior. Estamos en tiempo y forma debido a la ampliación que se produjo en relación al decreto de alarma para presentarla eh, al Ministerio. ¿Alguna aclaración, matización? O... Gran parte de esta... Yo la labor aquí, como sabéis, en el 2019 pues hay una gestión, no lo he dicho, pero vamos, es obvio y, y además lo quiero hacer notar. Es compartida entre la anterior Junta Directiva y, y la actual, ya que nosotros entramos en, en junio, ya a mediados de, de año. Entonces, pues, aún así, gestión y trabajo y apoyo hemos tenido y seguimos teniendo de la anterior junta, eh, eh, fundamentalmente, pues, específicamente de bienpe, que está por ahí. Ahora se ha tapado la, la cámara, pero sé que está por ahí. <ríe> Ahora, <ríe> bueno, ¿alguna aclaración y…? se parece bueno porque era, esta sí queda aprobada y pasaríamos al siguiente punto bueno dentro del siguiente o como informe de a ver dentro de este por tratarse de una clara, de una memoria que se ha configurado y queremos que que también sea expuesta así como que se os ha enviado eh, ya más concretamente, me y me refiero a la memoria económica. A ver, la memoria económica que la, la pongo yo aquí y ahora pasará Paco, eh, tesorero, a explicaros la Que lleva una parte técnica, pero más comprensible y más ilustrativa que la parte técnica o económica que lleva a la memoria de que antes os comentaba. Como el primer año que, es, que figuro como tesorero desde, desde la última junta, eh, os voy a explicar un poquito en qué consiste, lógicamente, el resultado económico. ...del 2019, que parte fue elaborado por, por Manolo y parte ha sido elaborado por mí. Por eso digo que es una es una mezcla entre el anterior tesorero y la persona que, que está aquí delante. En principio, lo más eh, relevante del, de los datos económicos son siempre los, los ingresos que hemos tenido como consecuencia de las cuotas de asociados y afiliados, que han subido aproximadamente un 5% con respecto al 2018 y supone una cantidad de 27.845 euros. Eh, lógicamente, la mayoría, pues, como ya os he dicho, viene como consecuencia de las cuotas de, de todos los socios. El número de socios ha aproximado que hemos tenido en el 2019 y con, con pago de cuotas ha sido de 270 socios. Los gastos, principalmente, han sido eh, los que se refieren a lo que ya ha comentado Martín, que ha sido el convenio con el CESIF, que ha supuesto, pues, lógicamente, la parte más importante durante el año eh, 19. El resto de gastos, pues, prácticamente han sido por pues, los gastos normales de funcionamiento, como pueden ser los seguros, los profesionales, las reparaciones, gastos de viaje, etcétera, etcétera. Eso conlleva a que durante 2019 eh, lo que es el remanente o eh, saldos que tenemos en, en la asociación se han reducido a, a, aproximadamente en 13.000 euros. ¿Qué ocurre? Que lógicamente pues el, el convenio que hicimos con el CSI fue lo que más supuso de, de desembolso y, por tanto, ya digo, el, el montante de, de patrimonio neto, que tenemos en, el, en la asociación a final de 19 se nos quedó en 72.000 euros aproximadamente. Y poco más. Realmente, todos los más datos que os podría aportar, pues realmente no tienen eh, mucha relevancia. Y con ello creo que, si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta, es el momento de hacerla. Todo lo que aparece en pantalla, pues es una memoria económica simplificada que, lógicamente, la mayoría es… Mucha paja. No tiene ningún cuadrito ni nada. Sí, al final. Al final. final, final, está muy lejos. Sí. Eh, es, es que voy eh, a Una pregunta. El, el convenio con el CIB, al final, es, eh, la asociación está pagando el contrato de… ¿De Lucía o se hizo un donativo al CIB? Se hizo un pago como vía donativo al, al Centro Superior, de tal forma de que ellos son los que gestionan ese dinero y son los que realmente están investigando. O sea, que nosotros simplemente estamos ahí como aportadores monetarios. ¿Y hasta cuándo dura el...? Bueno, el... Hasta octubre? final de año, hasta el 31 de diciembre de 2020. Y, y, como, hemos comentado, y como hemos comentado hace un rato, eh, creo que antes de final de año, eh, si sale ya para el próximo ejercicio, pues eh, se, eh, estaremos en disposición de, de ampliar ese convenio para el 2021. ¿Y cuánto fue el montante de donativo donativa? El montante total… Vamos a tu diga de micro. Fueron… A ver si te lo veo. Te digo ahí, micro. En torno a 25.000 euros. Bien. Para el periodo de Desde de que se firmó Más de un año en total ha sido el Sí, prácticamente un año Porque como se hizo a final del 19 Y dura hasta el 31 de diciembre del, del 20 Se sería aproximadamente de un año Pero le digo, la cantidad está en torno digo, a los 25.000 euros Aproximadamente uh -huh. Que fue lo que hemos aportado, lógicamente, como asociación, para que ellos, lógicamente, pues eh, investiguen y lógicamente consigan que la enfermedad, lógicamente, cada vez sea más, más llevable, porque es curable, como ya sabemos, no es. Quería, quería comentar algo al, a los demás, por si eh, referente al modelo de financiación que tenemos de Luisa. Eh, en el que la asociación era... Eh, contratábamos y pagábamos los seguros sociales, además de la empresa de riesgos laborales y demás, que yo estoy a favor de este tipo de actual, de, de colaboración con este SIC, en el modo de donativo, entre otras cosas, porque económicamente creo que... No, no sé si nos saldrá más o menos igual, pero sí que supone mucho menos quebraderos de cabeza para, para nuestra asociación. El hecho de dar un donativo y que sea propiamente el, C el CIB, el Centro de Investigación no Biológica, el que contrata el personal. Así que, por mi parte, con, el, con este tema de la donación, yo estoy muy de acuerdo. Pues yo entiendo que también estoy de acuerdo contigo y, y yo creo que toda la Junta Directiva estamos también en, eso, en, en ese sentido. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? Y si no queréis ya se pone Martín y ya para, para terminar... ¿No hay ninguna pregunta más? Pues, bueno, muchísimas gracias por su atención. Venga, chao. Bien, bueno, comentaros, acaban de llegar, <ríe> o sea, es un periplo, ¿no?, por la ciudad de Valencia, Patro y Luisa. Bueno, lo de Patro es perdonable, pero lo de Luisa siendo de aquí de Valencia, pues no sé. <ríe> pero, bueno, ha cambiado mucho. Las tenemos aquí entre nosotros y lo digo porque luego, eh, ahora o bien en el, en el apartado de presidencia o no me preguntas, yo estoy seguro que tanto por parte de ella, de Luisa, eh, como por parte de los que estáis asistiendo a esta asamblea, seguro que, que nos va a gustar intercambiar la información, la última información que, que se tenga y hacer una referencia a lo que se estaba comentando sobre el convenio con el CSIP y… Y su, su mantenimiento en el caso de que se mantengan, como ya lo comenté al principio de la reunión, como previsiblemente se mantengan los proyectos de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas, como es lógico. pero eso hablaremos después, cuando presente además está, está dentro de lo que son los presupuestos que vamos a presentar para el ejercicio 2020, aunque sabemos, sé que estamos en septiembre ya, o sea que… El informe de…, un bueno, pequeño informe, tampoco o sea, me voy a extender mucho, como vais a ver, y por parte de la…, por parte mía, mostrar un poco, por un lado, el capital nuestro, lo, el valor o, el, o la actividad nuestra, el potencial de, de cualquier asociación, y esta no es, no es menos… Son sus asociados, sus socios. ¿no? Eh, tanto. Son todo, lo he escrito, todo, pero también. Y hay, y hay que. Sí. ¿No se ve? Ah, vale. Eh, perdón. Que, que veo, os debéis haber bailado los números, creo yo. Si pone 2019. 270 socios, 27.000 euros. 2020, más socios, sí. menos dinero. Y ahora, ahora lo comento. Sí. Ahora... Ah, vale. <risa> sí. El 2000, bueno, hemos querido, quiero que, que transmitir los datos reales a fecha de casi anoche. Digo anoche o de esta semana. por lo cual, aquí hay datos. Todos los referentes mil 2019 están contratados fijados y cerrados, como ya se dado. Han, y aparece el número de socios y el número de ingresos por, por de esos socios. ¿vale? Ahí no se puede hacer ninguna relación directa de tantos socios por cien, que es la cuota, ¿no? Hay socios que, que pagan más y algunos a lo mejor muy poquitos, pero a, a, a algunos otros menos. O sea, no, no sacar la media en función de los números, del número de, de socios. El ejercicio 2020, bueno, antes de pasar al 2020. El 2000, los datos que aparecen ahí eh, eh, son de socios de, digamos, de, que han aportado económicamente a la asociación. Los inscritos como socios y tal, ahí va. Hay, hay algunos años que pagan uno, o sea, hay socios que lo pagan. Vienen pagando, venimos pagando regularmente todo el año, pero hay algunas familias que pues, pagan un año, no son... Son pocas, pero sí les ocurre, ¿no? Una vez pagan un, pagan un año, otro año no, al año siguiente sí, y van así, ¿no? No se les da de baja, obviamente, se les mantiene informados, se les mantiene activos y demás. Porque además entendemos que, se, y más y más va a ocurrir en el 2020, pues hay situaciones familiares que económicamente pues están un poquillo como es de suponer y, y tendríamos todos un poco agobiados, ¿no? Eh, digo esto porque socios inscritos y que regularmente se les informa y e de hecho invitados a esta asamblea son más de los que aparecen ahí ¿vale? En eh, cualquier caso, bueno, ya refer, referida a 2020, no son datos cerrados, son datos de Hoy aquí aparecen 292 porque ahí eh, se incorporan las altas que se han, se han producido dentro de 2020 a las que ya habían en el 2019 con lo cual, hay más socios. ¿Qué pasa? Que no todos han pagado todavía. Estamos en el proceso de cobro. Entonces, el gran número de las remesas que se envió pues está cobrada. Pero hay socios, bien que no pagan por remesas, sino que simplemente los lo transfieren. Con lo cual, los datos económicos son inferiores. Esperemos, o sea, con, claro, con toda seguridad, que al cierre del ejercicio 2020, por pues los datos, son al menos, de como el 2019 o más. ¿no? Por eso, ese, ese desfase... Y ese desequilibrio o sea, entre el número de socios de 2019 y de ingresos con respecto a 2020. No sé si se si aclara. Y bueno, aquí gráficamente la exposición. Eso, o sea, una, gráficamente una visualización del número de socios desde el 2019 2020. La idea esta es mantenerla cada año y, y teniendo datos eh, relativos a una proyección de, respecto de un, un ejercicio ¿no? Para ver eh, la evolución de la asociación. Los ingresos, pues bueno, como ya habéis visto los datos, pues obviamente en el 2020 a fecha de hoy hay menos ingresos que en el 2019. Cuando paguen, insisto, todos los que pendientes que hay, porque además pagan por transferencias, no entran en remesas y demás, pues esperemos que sean al menos los del 2019 o más, ya que insisto, esa es nuestra fuente de ingresos. ¿eh? Esa, fundamentalmente eso. Eh, aquí apuntamos, no está, como, no está en el orden del día como tal, aunque bueno hay organizaciones y otras entidades que si lo ponen como tal, aprobación y tal del presupuesto 2020, lo hemos metido en este apartado, porque si lo que queremos es darle hacer constancia… Y que tengáis conocimiento de en qué pensamos, por dónde pueden moverse los ingresos y los gastos de 2020. Insisto, con la anomalía esta de estar aprobando unos presupuestos en el 2020, estamos ya en septiembre. Pero bueno, eso es lo que es. Y simplemente aquí, bueno, lo que hemos hecho ha sido recoger ya los gastos que hay en 2019 con las partidas correspondientes y más o menos total unas cuantías similares salvo las que se produjeron, la situación que se produjo en 2019, como consecuencia de la convocatoria de la asamblea, la asamblea que se hizo en Murcia. Esa sí generó más gastos, pero eh, otra partida de ingresos, que no, ejemplo, por ejemplo, lo de la cena y, y demás, que aquí no figura, obviamente, porque en 2020 no se han hecho ni se van a hacer asambleas eh, como las presenciales, ¿no? Salvo esa, esa, salvo esa partida, el resto que aparece aquí es muy similar, Vamos, Tanto en costes de servicio, servicio de administración, de grosado, insisto, aproximadamente, porque de hecho hay, todo, todo está redondeado, y, y otros servicios, como gastos de correo y portes, sobre todo los gastos de correo aquí y portes, los 600, el año pasado me parece que fueron 660 euros… ...pero que son... ...se generan sobre todo en el... ...por el tema del pie de lotería. De la lotería, ¿no? Y bueno, pues... ...aquí aparece una partida de gastos excepcionales... ...no previstos, de 450 euros. Bueno, pues siempre se puede quedar... ...estamos hablando de unos presupuestos que, bueno... ...que... que pues ...pueden ajustarse... ...o no... ...a lo que realmente se gaste. Siempre cuando uno los hace... Se trata de que sean lo más ajustados posibles al gasto del ingreso real, lógicamente. Y aquí se queda, bueno, eh, antes de pasar y explicar la partida esta de remanente para el ejercicio 2021, eh, que figura como gasto gasto que eh, no se haría, porque así lo pone 2021, digamos sería una partida que guardaríamos, se quedaría ahí pendiente de su aplicación, en el caso de, como estábamos hablando, y me alegra de que ya haya salido en el, en el apartado anterior y, además, con la, con la opinión favorable de que se mantenga el convenio con el CESIC y esa actividad propia de la, de la asociación que debe de ir, sin algún gasto es el, el más justificado es el que se invierta en investigación y en apoyo a toda la labor que está haciendo el CESIC y la doctora Luisa, concretamente, ¿no?, en su equipo. Eso es lo que más justificaría los gastos de esta asociación. Entonces, se prevé ahí…, se, se, contemplamos ahí una partida de 27.000 euros y yo creo que daría suficiente en el caso de mantener el proyecto y mantener la misma situación de convenio y demás que tenemos actualmente para el 2021. Eh, bueno, es una previsión que se tiene ahí, que se hará, se hará efectiva o no, pero en cualquier caso, si los ingresos son los que son previstos, las cuotas de socios, donaciones y lotería. Que son muy realistas lo que hay ahí, 26 más 6 más 4.600 son 36.600 euros, son muy realistas lo que, en función de los ingresos que se ha obtenido este año. Pues nos daría como para mantener una partida ahí, una dotación ahí de 31.500 euros para ese tipo de gastos que pudieran realizar, por un lado, la, el mantenimiento y el pago del convenio con el CSIC. Otro gasto de investigación, material fungible y otro, no sé, pues, poco ahí, son 1.500. Y otros gasto no previsto, asambleas, reuniones, etcétera, de, de 3.000. Seguramente, con eh, esta situación, los gastos de, de, de, de, previstos para asamblea y demás, de 3.000. Finalmente, se, se gastan menos, el, lamentable, lamentablemente, digo, por la situación que tenemos. Puesto que, como luego ya, bueno, ya comentaremos, la, no tenemos previsto inicialmente de que el año que viene, en eh, el 2021, se pueda hacer, o al menos no barajamos a fecha de hoy, conocer o organizar o plantear una asamblea presencial, al estilo de, los, de la que cada dos años hemos ido haciendo, salvo que la situación me mejore, cambie radicalmente… Con lo cual, entendemos, y ya me adelanto a lo que sí queremos…, lo hemos estado hablando esta mañana en la Junta Directiva, que en principio no vamos a contar con la previsión de hacer ninguna asamblea presencial en el primer semestre de 2021. Como sí que sí hay que hacer la asamblea general ordinaria para aprobar las cuentas, haremos dentro de ese plazo la asamblea general ordinaria similar a la que estamos haciendo ahora mismo. Entonces, podremos hacerla en mayo y no es…, Finales de mayo, en el instante que están las cuentas y la memoria ejercicio de este ejercicio 2020. Y cumpliremos con, tanto a nivel formal, a nivel de información con los socios, como a nivel formal con el Ministerio, entregando la documentación tiempo y forma, independientemente que haya decreto de alarma o no, que, que espero que no, pero de, de vincular la conveniencia o no. De, o sea, la posibilidad no de hacer la asamblea eh, a ver si me ha ido ¿se sigue viendo? Sí, sí a mí se me ha ido sí, se sigue Ah, bien. vale independientemente de que de vincular, digamos con lo cual a lo mejor ya no se le llamaría no teníamos por qué llamarle no sé cuánta asamblea sino congreso o evento y dedicado solo y sobre todo a talleres, a charlas de clínicas, a, a que los pacientes, nosotros podamos intercambiar nuestras experiencias, bueno, que serían, incluso pod pod podríamos disponer de más tiempo, y, pero llama, llámese pues, un congreso, como una, un evento de, de, de estar de, de los socios, de los familiares que podamos, queramos, ¿no? Estoy hablando en una situación ya presencial. ¿Cuándo sería eso? Pues depende, si la situación cambia y mejora lo suficiente y tal, como para poder hacerla, pues en octubre o noviembre del año viene, pues la podríamos hacer. Que no, pues ya no iríamos al 2022. ¿no? Esa es la previsión un poco que, que tenemos, como hemos comentado esta mañana, ¿no? Con lo cual, garantizaríamos de esta manera o presencialmente que en el primer semestre haríamos la ordinaria de rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Y la otra ya de convivencia entre nosotros, que esa sí o sí tiene que hacerse, que que hacerse presencial, obviamente, con la participación de clínicos, de científicos, en fin, como la hemos estado haciendo aquí atrás, pero ya con garantía y cuando se puede. ¿Cuándo vamos a saber eso? Pues no lo sabemos. Pero creo que por todo el proceso del primer semestre del año viene, sepamos si lo vamos a poder hacer en el segundo semestre, que yo creo que lo dudo. Pero bueno, eso es una limitación que, que nos va a venir en función del, del grado de, de pandemia o la, del COVID-19, y que, bueno, limitará eso como otras cosas. ¿De acuerdo? Lo importante de estos presupuestos. Es que se prevén esos ingresos, que esos ingresos se cuadran con unos gastos reales y que se van a producir. Algunos planteantes, algunos ya están, se han producido. De, de, de servicios de administración, 3.900, de otros servicios, 1.200, y con esa con esos presupuestos, con esa, con esa previsión, nos quedaría un remanente, y aquí está consignado, de 31.500. Para el 2021. El diferencia iría en detrimento, el incremento de otros servicios ¿eh? iría en detrimento del remanente para el ejercicio Para que cuadre los lo gastos. Y efectivamente parece ser que hay más. Otros servicios serían 1.750 y. Eh, y en remanente de ejercicio tendríamos 30.950. Eso podría repercutir en una de esas partidas. En el convenio, gasto de investigación u otro gasto no previsto. ¿Vale? Sí, efectivamente había un error ahí. Ahí no. Puedes decirles. Puedes decir que se identifiquen con nombre y apellido. Sí, cuando, ya cuando hacéis un comentario o una pregunta en el chat, no, no, me comenta Esther que en el chat que pongáis el nombre y apellido de los que estáis y así ella, cuando haga el acta, tiene, tendríamos la relación de los asistentes. Porque si no lo pone, uno sí aparece, pero otro ¿Vale? Y... ¿Alguna cuestión de, sobre esto? Antes de pasar a... Bueno, yo no quiero que se me pase, en primer lugar, bueno, pues, eh, el nombre de la, de, la, de la propia, vamos, de la Junta Directiva y de creo que puedo hablar en nombre de todos desde luego yo como presidente así lo quiero manifestar mi total agradecimiento en primer lugar al equipo tanto a la junta directiva anterior porque de hecho, pues, bueno, pues el proceso de información y de, además están ahí, están ahí que para cualquier cosa que nos ha hecho falta, información trabajo y tal, lo hemos tenido me refiero a la junta directiva saliente a, Manolo, a Ana, bienvenido, en fin, a todos, a todos. ¿no? Mi, mi especial agradecimiento, ¿no? Obviamente al equipo que estamos, nosotros, bueno, que estamos trabajando, sobre todo este año, este año de… a partir del confinamiento ha sido un poquito raro para todos, ¿no? No sabemos… Aparte que se ha roto un poco la, la, la propia… se ha roto la dinámica o, la, o el planteamiento de trabajo que queríamos inicialmente… Y, y no es que digo con esto que se haya, se haya abandonado ese, esa, esa estructura. Al contrario, eh, me refiero a, la, a ir consolidando lo que es la asociación eh, por ámbitos, sobre todo de cercanía personal, de ámbitos geográficos, llámese comunidad autónoma, llámese provincias o zonas. ¿no? Y bueno, pues eso se ha a partir del... De, de, el 8 del 13 de marzo, obviamente, como todos sabéis, pues se, se dejó de, de, de actuar en ese sentido. Hasta ir recuperando un poco las comunicaciones, como las que estamos ahora, como las que… de la forma que estamos haciéndolo. Como las la propias reuniones de la Junta Directiva, recuerdo que al principio nos quedamos así un poco. Y, y claro, eh, hemos tenido que hacer muchas, bueno, muchas, las que hemos hecho todas ya por, por videoconferencia, el. Eh, chat de del de whatsapp en fin, nos hemos ido reconvirtiendo todo, ¿tombo? Bueno, pues a pesar de eso hemos tenido una colaboración entre nosotros y, y entre socios que ha sido de agradecer y muy bueno ¿no? por lo cual mi reconocimiento y mi mención especial en esta asamblea ¿no? tengo que hacer un reconocimiento también y una mención muy especial a porque han tenido un trabajo de apoyo a a esta Junta Directiva, a mí como presidente, pero en cualquier caso a la asociación, tanto Eder y especialmente David, en, el, en relación a tu trabajo de desarrollo informático, de desarrollo de, de, de la página web, porque uno, Eder, Eder ha, ha sido muy constante y como recurso de, pues de pasar toda la información que había en los grupos de, de las cuentas de correo y demás, nos ha servido de, de bastante apoyo. Y de hecho, pues ahí está, ¿no? Apoyando en la infraestructura de esta asamblea. Y David pues, ha tenido una, un trabajo callado, que no se ha visto, muy soterrado ahí, durante mucho tiempo. Eh, yo no sé si está por ahí, me está oyendo, en cualquier caso me como está grabado esto, se está grabando para oír y ver después, pero al cual yo le agradezco enormemente todo el desarrollo que ha hecho en relación concretamente a la página web. Sabéis que había una transformación, una reestructuración completa de la página web de la asociación. Me consta que ha gustado, que es muy, muy dinámica, muy mantener, o capturar o traspasar toda la información que… ...que ya había en la web anterior... modernizarla... ...cambiar la estructura dinámica... ...como la que tiene... ...pues eso lleva muchas horas y mucho trabajo... ...y lo ha hecho de una manera además... Des ...desinteresada... ...y bueno, lo ha hecho y está ahí... ...va a ser el que, el que mantenga... ...vaya actualizando... ...toda la información que se vaya publicando... ...en la, en la web... ...con lo cual yo creo que... ...la asociación le debe un fuerte reconocimiento... ...a él y bueno ya la vi eh, informar a la asamblea que el, la resulta como o sea, a, a raíz de la última asamblea general también por videoconferencia que se hizo de, de feder a la cual yo asistí de una manera de una forma temática pues eh, nuestro amigo y ...miembro de esta, de esta asociación... ...Santiago... ...fue elegido... ...bueno sabéis que era... ...el tesorero de FEDER... ...pero bueno pues fue elegido... ...reelegido... ...como vicepresidente... ...uno de los vicepresidentes de FEDER... ...y bueno es, es bueno... De ...que además... ...ya no solo... ...porque también... ...por la persona de... de, de ...Santiago... ...sino por lo que representa ahí como tal... Por la asociación está muy, bueno, una asociación dentro de lo que es la estructura de FEDER, pues es muy, muy pequeñita en relación a otras, pero, bueno, tiene una calidad enorme en cuanto a que tener un, un representante nuestro dentro de FEDER y, además, la vicepresidencia. Por lo cual, pues, bueno, pues agradecer tanto a su presidente, a Juan Carrión, por otro lado, a Santiago el aceptar y mantenerse ahí, representándonos, o estando ahí en, como vicepresidente, en FEDER, pues de CI de, y de, de nombrar en esta asamblea de HSE. Y en un apartado también, muy, bueno, una comunicación de asesoramiento, de consulta. Ahí está atendiendo a las llamadas, en veces, sobre todo a los correos que nos llegan, que sobre consultas bueno, de multitud, multitud de, de, de, de género y en demanda, ahí está la, nuestra amiga y bueno, socia Silvia Elena de Miño, que está ahí atendiendo, digamos, en primera línea. Ahora, Patro, si te parece, yo en el, abriré un turno de, de, de ruego, de, no, de, abriré un turno de ruego, de preguntas. Que además, quiero que subáis aquí, ya que no habéis estado, para que por pues seguro que alguna y podáis intervenir, porque no sé si se te oye desde donde estás hablando y bueno, no, no se no, no no oye, ¿verdad? No Entonces, prefiero que ahora en cinco minutos paséis aquí, tanto Luisa como tú, y ya hablamos. Pero, vamos, es un trabajo incomiable, es decir, hacer de recibir la recepción inicial y luego a partir de ahí, porque hay preguntas que las respuestas, pues no son, vamos, son las desconocidas, pero las gestión la gestión y eso es, es importante, que el socio, que el paciente vea que, bueno, pues, o al menos eso es lo que queremos, ¿eh? que tener una respuesta dentro de lo que podamos ¿eh? a, a cada uno de los pacientes, y tengo que decir también, eh, sean socio o no, no les no le preguntamos si es socia o no socia, sino porque bien abierto, está en la página web, entra, rellena eh, el formulario y es atendido, ¿eh? independientemente si es socio o no, si ha pagado la cuota o no la ha pagado, ¿no? porque... bien. Y bueno, lógicamente, pues aparte de que decía de los de los profesionales, clínicos, tanto Sol, bueno, ahí está, no solamente asesora, sino que, que hace porque la vida nuestra sea un poquillo más probable. Roberto, y bueno, patrón en tu doble condición, de socia y doctora, y yo creo que sobrarán las, las palabras porque ya, ya sí que sí, os ruego que paséis o que vengáis para acá, tanto por la labor que está haciendo Luisa, pues es comiable y bueno, ya está. Luisa, que es un todo terreno. <ríe> ya casi clínico, o, bueno. Eh, pero bueno, esto mejor que yo lo vais vaya, lo vaya a poder transmitir y empezar aquí vosotras. Y yo ruego que si podéis subir aquí. ¿eh? Para, por un lado, el tema de que se ha tratado, el tema del CECIC, de la continuidad o no. Y luego, seguro que habrá alguna pregunta de, de alguno de los asistentes o cualquier cuestión que, que queráis transmitir. ¿No? ¿Patro? Espero que estéis todos muy bien. Eh, nada, simplemente transmitiros que estamos contentos de estar aquí, aunque seamos poquitos, pero en el fondo somos muchos. Eh, yo quería mm, refrendar lo que acaba de decir Martín, no quería que se me escapase esta oportunidad, aparte de agradecer a todos los compañeros que ahora, que, ha, que más recientemente la última junta y la actual estáis dejándos la piel en esto porque no nos queda otra, no hay más forma de seguir adelante y en eso sois absolutamente un ejemplo, eh, quería destacar particularmente la tarea de Silvia, que mm, personalmente creo que es casi heroica porque… Eh, con alguna frecuencia hablamos y comentamos casos y puedo dar fe de su entrega absoluta. Y realmente esos son los ejemplos que, que nos instan a seguir. ¿no? Eh, estamos pasando una época realmente muy complicada desde el punto de vista médico y desde el punto de vista pues, personal también, ¿no? a nivel emocional y de todo tipo. Nos vamos a contar lo que ya sabemos. Eh, eso no nos tiene que desanimar. Si no podemos hacer una asamblea presencial, como hubiera sido lo que hubiéramos querido el año que viene, bueno, pues tenemos otras opciones. A lo mejor es el momento de insistir en una faceta en la que yo suelo ser bastante tostón y bastante machacona, y es en fortalecer eh, las actividades de la, de la asociación a nivel de cada comunidad autónoma, eso es relativamente más cercano y posiblemente más fácil. Eh, las compañeras de Valencia lo están demostrando, han hecho una tarea fantástica aquí, y a lo mejor hay que seguir, no se pueden hacer actos multitudinarios como esa maravillosa eh, masterclass de Zumba, pero seguro que con imaginación que nos sobra encontraremos otras cosas. Tampoco se pueden hacer conciertos como los de nuestros amigos canarios, pero poco a poco podremos recuperar actividades que ahora nos parecen muy raras, pero que seguramente podremos hacer. Tampoco podemos hacer mercadillos como hemos hecho otras veces, pero hay muchas tareas que podemos abordar y sobre todo fomentar el asociacionismo y la cohesión entre nosotros. Y, por supuesto, extendiendo o haciendo que eh, esas consultas, eh, que nosotros no nos hemos caracterizado nunca por poner un peaje, pero qué duda cabe que las consultas tienen que poco a poco convertirse en extender lo que es el asociacionismo, porque nuestra fuerza es nuestra unidad en la medida que seamos cuantos más mejor. Y, entonces, pues, vamos a tener que seguir respaldando las tareas ...de investigación de nuestro personal o nuestro particular Ángel de la Guarda que tengo aquí a mi lado... Perdón, vamos a disculpar, nos hemos llegado tarde porque nos han perdido, nos han dejado por ahí perdidos en la Politécnica y no sabíamos llegar hasta aquí. Entonces, para poder apoyar la actividad de Luisa, que sigue siendo fundamental, eh, pues nos vienen bien todas las ayudas. Desde luego también quiero, no quiero dejar de reconocer la tarea de Santiago y la mi enhorabuena o la enhorabuena de todos por esa consolidación en el puesto que ocupa en Enfede y que nos va a servir como banderín de enganche para que la HST esté representada a todos los niveles. Y bueno, también las actividades de bienve a nivel internacional que bueno, nos coloquen en, más en el mundo. Así que muchísimas gracias y mucho ánimo a todos porque eh, es verdad que estamos pasándolo regular, pero todavía no se han dicho todo, así que hay que seguir adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Hola. Eh... Buenos días a todos, buenas tardes ya y mmm, encantada de estar aquí. Como dice Patro, por lo, sentimos haber llegado tarde, pero nos hemos perdido en esta zona nueva. Yo soy valenciana, pero he de decir como excusa que toda esta zona es una zona de ampliación y de Sánchez, que este campus que hay aquí de la Politécnica del Stallone Chairs, no estaba cuando, cuando yo estudiaba aquí. Total, que nos hemos perdido. Dos taxistas se han perdido también y ha habido un periplo ahí casi una hora hasta que hemos llegado al sitio. Pero bueno, la alegría de estar aquí compensa esa, ese apuro de, de, de la búsqueda. Y bueno, pues eh, quiero agradecer a, a la Junta Directiva Actual porque ha, ha tenido pues, el, el empeño de hacer el, todos los... Eh, todo lo necesario para que pudiera celebrarse esta reunión, tener los informes económicos, informes de actividades, el seguir durante estos meses desde marzo manteniéndonos unidos a través de, los, eh, de, de esos vídeos, que fue una actividad estupenda y que yo creo que deberíamos continuar, por lo menos eh, un par de vídeos así de, de las personas, de los socios, de los médicos, de... Un par de, de vídeos que vayamos dedicando eh, al mes para sentirnos unidos, informados y, y animados unos a otros apoyándonos, ya que no podemos tener actividades presenciales, pues, pues que estemos en contacto. Eh, en cuanto a lo que si, si eh, lo de la investigación, pues es cierto que, que las enfermedades raras, en general todas, están sufriendo una fase especialmente dura, pues porque se ha dado prioridad al, al coronavirus que afecta a, a todo el mundo. Si ya las enfermedades raras estábamos un poco a la cola de, de lo que eran la, las enfermedades más prevalentes, pues por ser minoría, ahora con lo de la, del coronavirus, pues parece que ha venido y, y en todas partes pues prevalece lo que es la atención a, a una a, a un problema que es general para toda la población frente a las enfermedades raras. Y yo tengo preocupación, bueno, no solo por los pacientes, desde un punto de vista insistencial, porque sé que aunque los médicos hacen todo lo que pueden, pues están colapsados. Tanto la atención primaria, la atención primaria está, y Patro lo sabe mejor que yo, eh, colapsada. Y luego, eh, pues los hospitales están colapsados, las cirugías se retrasan. Y el en nuestro caso, todos los tipos de embolizaciones, pues pasan a, a retrasarse y a retrasarse, salvo que sea una cosa eminentemente urgente que corra peligro la vida y entonces, se, entonces sí que se atienden. Y esto que sufrimos en HHT, pues está pasando en todas las enfermedades, incluso raras, incluso en, en pacientes oncológicos. Y la verdad es que es una pena. Y bueno, en mi campo, en la investigación, que os voy a contar? Si ya teníamos poco dinero normalmente en España, es cierto que desde que ha llegado la pandemia se ha hecho un esfuerzo, pero ese esfuerzo en realidad no es que se haya invertido más en investigación, sino que el poco dinero que había en investigación se ha volcado de lleno para la investigación de vacunas y de tratamientos para el coronavirus, lo cual es totalmente legítimo es normal, eh, la preocupación es si va a haber convocatorias de proyectos como otros años para eh, poder hacer una investigación mmm, de otro tipo que no sea las convocatorias excepcionales que han salido de, para el coronavirus. Eh, a mí se me acaba el proyecto a diciembre, 31 de diciembre de este año, es la fecha en la que se me acaba el proyecto, digamos, eh, eh, público del Plan Nacional, que son tres años, pues se me acaba. Y, lógicamente, tendría que pedir un nuevo proyecto. Y está en mi mente pedirlo, por supuesto. El problema es que salga la convocatoria. Tendría que haber salido en julio, no salió en julio. Luego dijeron que sí en septiembre, no va a salir en septiembre. Hay rumores de que sea octubre, ojalá. Yo en cuanto salga la convocatoria, yo la pido y luego hay que cruzar los dedos porque no solo es pedirla, es que luego la concedan porque se supone que, que si estas convocatorias las mantienen, van a ser con un dinero, o sea, con una financiación muy bajita, muy bajita porque se, estás, se sigue destinando dinero para el coronavirus. Entonces, ¿qué pasa? Eh, nosotros seguimos investigando en HHT y yo no voy a seguir de, de investigar. Eh, porque primero porque eh, es mi vocación y es mi pasión segundo porque soy una funcionaria y a mí pues mientras me paguen yo algo tengo que hacer por la HHT está, está visto que si se me acaba el dinero y no sale la convocatoria pues tendré que dedicarme a hacer estudios teóricos o de recopilación de datos pero de momento eh, para, para que sepáis eh, estamos emprendiendo eh, empezando eh, un proyecto eh, del, del genoma de HHT se llama, tenemos eh, recopilados 24 casos que no hemos podido nunca eh, buscar dónde está el gen, dónde está la mutación, no la hemos encontrado, vamos, dónde está la mutación causante de los síntomas de HHT, no lo hemos encontrado. Entonces, eh, por los medios normales no lo hemos encontrado, hemos decidido buscar en esos... 24 casos eh, que están acumulados desde el 2012 hasta ahora eh, a ver si somos capaces de encontrar las mutaciones en otras zonas que sean atípicas eh, y, y bueno pues eso sería muy bueno tanto para descubrir nuevos puntos que pueden ser eh, origen de HHT como para describir mmm, de qué forma esas, las mutaciones en esas zonas pueden estar eh, afectando a la patología de la enfermedad. Esto tenemos dinero, o se está presupuestado y entra dentro del dinero que, que me queda, con lo cual esto se va a llevar a cabo y eh, de hecho en... En seis semanas, esto es un proyecto de lo que se llama Next Generation Sequencing, o sea que, que entran en marcha los supersecuenciadores que secuencian todo el genoma y, y bueno, eh, está una colaboración con Secugen y una empresa de Madrid y ya está todo preparado y se va, se va a realizar antes de, de, del, del fin de año, con lo cual esto no lo, no lo hemos dejado. Por otra parte... Eh, yo sé que, que más parados, pero eh, siguen en marcha con el proyecto de la comercialización eh, condicional, al, al menos durante un año conseguir la comercialización de los pulverizadores del etamsilato. Y en esto están eh, metidos eh, en Dovecure, que es lo mismo que Leon Research, que ha conseguido que el CSIC les ceda durante un año la designación huérfana del etamsilato para HHT. ¿Para qué? Para, eh, de alguna forma, producir eh, pulverizadores de etamsilato que pudieran adquirirse en vía hospitalaria o vía farmacia en España y hacer otro ensayo clínico con más pacientes que se pudieran eh, beneficiar, de, de estos pulverizadores, porque el primer ensayo clínico fue con 20, eh, dio resultados buenos, pero es obvio que para que esto luego lo podamos comprar en las farmacias y pueda estar accesible a todos, necesitamos un, un estudio más grande. Y la única forma de, de que esto se, se pueda hacer es que la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, lo no que sé. estaba explicando es que siguen con todas sus dificultades pero siguen intentando sintetizar, os comento, ya se han encontrado la química que pueda sintetizar el etamsilato en España y están buscando la manufacturadora que meta el líquido en los envases estériles para que eso se pudiera distribuir y con los papeles de la EMA de, de la legalización. Entonces, yo sé que no cejan en su empeño ni Alfonso ni Rocío. Y en cuanto hay un paso nuevo, pues ellos se comunican con nosotros. O sea que nos están ayudando mucho y, y los esfuerzos es para que pueda salir adelante y podamos tener acceso a, a los pulverizadores de teletamsilato. Eh, luego hay dos tareas eh, en tiempos de coronavirus muy interesantes en las que todos podemos participar, pero en conjunción con HHT Europa, la Federación Europea de HHT. Uno se llama, la eh, Eurordis lo ha querido llamar, eh, el camino, en español sería el camino que recorren los pacientes hasta que son diagnosticados y son atendidos, eh, le llaman Patient Pathways. Ese es como se llama el proyecto. Y Eurordis tiene un especial interés en recopilar de todas las enfermedades raras eh, un, una historia, lo que ha sido la historia de los asociados de cada, de cada enfermedad desde que empezaron a notar síntomas hasta que un médico les diagnosticó lo que tenían y cómo luego ha cambiado su vida, si ha cambiado o no. Entonces, a través de unos cuestionarios que nos llegarán en su momento, porque yo no los tengo, los tenemos que consensuar y bienvenido, que es también parte de nuestro representante en HHT Europa, pues sabe de ello, que Claudia está consensuando el hacer unos cuestionarios muy simples para que los pacientes de HHT, fundamentalmente, claro, los asociados, lo cual no exime a otros, pero empezando por las asociaciones de cada país de Europa, puedan responder, ayudados por su médico, por el médico que los atiende, a estas preguntas y así se tenga una recopilación de cómo eh, ha cambiado si el hecho de, de, del movimiento de las enfermedades raras, de aso asociacionismo de la de Eurordis, del empoderamiento de los pacientes, ha hecho que esto se acelere en los últimos años, que el diagnóstico sea más rápido que la vida de los pacientes, la calidad de vida haya mejorado respecto a sus eh, familiares eh, de, de generaciones anteriores, que seguramente a ellos les costó mucho más. Esto es un estudio que se, se hará en España y se hará en cada uno de los países de la Federación Europea y que se publicará, se tendrá que publicar conjuntamente. Pero ya digo que lo primero es llegar a un, un cuestionario consensuado, que va a ser el mismo para todos y que se traduzca a cada uno de los de los idiomas de, de, de los países o sea a España y la otra cosa que llegará también eh, porque está también el cuestionario está trabajando en, en él, Claudia que es la, la manager de la Federación Europea, es el cuestionario de cómo ha afectado el coronavirus a eh, pacientes de HHT, saber la incidencia que ha tenido el, la infección y saber también el grado de si ha sido una incidencia leve, media, grave porque esto también nos va a ayudar a conocer un poquito más el mecanismo del virus pero también a conocer más la enfermedad, eh, o sea, eh, cómo funciona, cómo responde eh, una, una persona afectada de HHC frente a este tipo de infección viral. Entonces estas dos cuestiones, vamos a participar todos porque van a ser cuestionarios que los van a rellenar los socios ayudados por nuestro panel de expertos médicos eh, que ha recogido también Viembe, que son los médicos que, normal, que normalmente conocemos más o que nos atienden a, a, a nosotros, a los pacientes. Entonces estas son dos tareas que se pueden hacer online o por teléfono y que, y que bueno que podemos participar todos y yo creo que son muy interesantes. Y mmm, en cuanto a, otro, a a lo mejor esto ya no es de HHT, es, eh, es, es una cosa que eh, hemos estado involucrados durante este tiempo de pandemia en hacer una, un curso de emprendimiento organizado por el CSIC para ver si podíamos empezar lo que sería una spin-off o una empresa de base tecnológica para enfermedades raras. Hemos llegado hasta el final, pero el problema es cómo empezar, ¿no? porque obviamente para empezar una empresa necesitamos un capital, un dinero, y justo en estos tiempos en los que estamos, que tiene que ser distinto del dinero de la investigación, eh, pues no lo tenemos. Y nosotros, o sea, tenemos claro que necesitamos que tener eh, socios o partners ¿no? entonces como, como socios tendríamos por supuesto a la asociación de HHT eh, ten, tendríamos a Dovecure o León Research que son los que están intentando pues, eh, sacar lo del etamsilato y nosotros pensamos que necesitamos eh, que sea socio nuestro el CSIC si el CSIC no es socio, nosotros no vamos a salir adelante. ¿Por qué? Pues porque una empresa en enfermedades raras, o sea, ¿cuáles serían las, eh, los objetivos de esta empresa? Pues los objetivos serían diagnóstico lo rápido, hacer eh, de todos aquellos que, se que quisieran además tener un, células de, de los pacientes que tienen diagnóstico, tener cultivos de células endoteliales representativas del paciente y usar esos cultivos para hacer screening en busca, o, o sea, screening, pues testar nuevos, o sea, fármacos que ya están en el mercado, pero que pudieran añadirse o incluso ser mejores que esa lista de, de fármacos que, que conocemos ya o de medicamentos huérfanos que hemos, eh, que, que, que se han ido consiguiendo a lo largo de los años. Entonces, pues estos tres, con estos tres objetivos, eh, que serían los que haría la empresa, eh, que sería de forma mecánica, ¿no? De diagnóstico, obtención de cultivos y luego testar los cultivos con distintos fármacos. Eh, se necesita dinero y se necesitan clientes que además paguen, entonces ahí está el problema. Si las farmacéuticas nunca se meten con las, o sea, no se implican en enfermedades raras, es porque saben que no son, no son digamos, unas, eh, no son mmm, económicamente rentables para ellas. Nosotros lo, lo veíamos como una empresa de servicio, no para lucrarnos, sino para no solo hacer esto, sino ayudar, eh, digamos, explicar a los pacientes. Eh, ayudarles también en las dudas, explicarles lo, de, lo del diagnóstico, hacer consejo genético mm, y, y lo único que hubiéramos pretendido o que pretendemos es que con este dinero se pudiera, con el dinero que pudiéramos conseguir, mantener pues, los sueldos de personas que no son funcionarias, ¿no? Pues, como es el caso de Lucía. Como es el caso, será el caso de Virginia, porque Virginia está en su último año de, de contrato con el Ciberair y después de esos cinco años ya no hay nada más. Pero esto está pendiente de que el, el, el CSIC nos dé el sí de que quiere ser nuestro socio-partner, porque claro, entonces... Eso sería todo porque nos permitiría que los aparatos que tenemos los podamos usar también para la empresa que no nos pida alquiler por el laboratorio y sería, pero en este momento que el que está volcado con el coronavirus es un tema que no, no es de, de primera importancia para, para ellos. Así que no sé si, si queréis eh, que aclare alguna pregunta o alguna cuestión. ¿Se recurriendo, ir recurriendo a, otros, a otras asociaciones de ¿no? ¿Que ¿O no, ¿o no, no, no, no, no, no. En el proyecto os comento que el proyecto de la empresa no era solo de HHT, se llamaba Enfermedades Raras Vasculares. ¿vale? Se llamaba, le habíamos puesto un acrónimo, un acrónimo y todo, Help Rare. Lo, eh, en, además en inglés, porque tampoco pretendíamos ser solo para España, si venía gente ya que las enfermedades raras pues, eh, son pocos y, y, y somos universales, estamos metidos en, en HHT Europa y, no, y yo creo que nos sentimos muy bien y Bienve lo puede, lo puede corroborar, que, es que con Europa pues, nos sentimos eh, respaldados e integrados, pues Help Rare. Eh, contemplábamos no solo la patología vascular en, de HHT sino otras análogas como cavernomatosis familiar que son malformaciones vasculares cerebrales que, que pueden compartir también algunos, o sea, dianas terapéuticas pueden compartir con HHT y claro, como en el laboratorio sabéis que se estudia también eh, los tumores vasculares raros de la von Hippel-Lindau pues también eh, tendríamos eh, esa, esa enfermedad, digamos, en la cartera o en el portfolio que se llama de las empresas. No, no quiero hablar de, de, de las relaciones con, la, con bon Hipelindau porque el coronavirus se ha llevado sí. las, las relaciones. Entonces, ahora estamos con ellos en punto muerto, ¿vale? Por eso me encanta, me encanta que, que HHT, que fue nuestra primera... Eh, apuesta y nuestra primera enfermera rara que empezamos a estudiar pues seguimos ahí y es como mi familia y, y, y esa no nos ha abandonado y, y me siento muy integrada y os he de decir que es que cada vez me, y me alegro que hay más consultas, mucho más consultas de HHT que de, de VHL y eso que HHT está más conocida en todo el mundo, pero consultas de todas las partes del mundo y bueno, Silvia lo, lo sabrá porque no sé si derivará algunas consultas, pero yo me siento muy agradecida y, y como recompensada de ver que, que estoy dentro de una gran familia en España, pero también en Latinoamérica y a veces pues llegan casos de otras partes que bueno, con un correo electrónico últimamente… Y haciendo caso a Bienve, que yo creo que sí que es cierto, las llamadas. Cuando es un caso complejo que no sabe por dónde tirar, no digo que yo le diga la, la, la, la solución médica, sino la estrategia que puede seguir en un país difícil, pues una conversación es mucho más eh, gratificante por teléfono y, y humanamente compensa a ambas partes, al que consulta y, y a mí en particular. Entonces, por eso digo que VHL, abro paréntesis, lo cierro, podría entrar porque además creo que está siendo, no es consciente en este momento de que VHL eh, tenemos, es, es socia en dos patentes, dos patentes que ahora mismo están licenciadas, aunque de momento no dan dinero porque como comprenderéis, pues un medicamento para enfermedades raras lo está intentando una empresa de Cambridge, es sacar para que se pueda usar también en, en uso, eh, digamos, en, en la población. Eh, bueno, os voy a, si tengo tiempo os voy a contar un poco de esto, porque este, este medicamento también serviría para HHT. Lo, lo investigamos, es, es un, similar al propranolol, ¿vale? Todos conocemos el propranolol y sabemos que tiene propiedades eh, para nosotros antihemorrágicas, eh, pero... Eh, Serían antihemorrágicas tanto para las, para las epistasis como para el tracto gastrointestinal, pero el propranolol tiene un problema y es que baja la tensión, es hipotensor. Entonces, gente que tiene la tensión baja ya de entrada, es difícil tolerar eh, este medicamento de manera crónica. Y pacientes que la tienen normal, que sean normotensos, pues también, como les baja, pues la verdad es que no es agradable. Entonces, se lo pueden tomar, digamos, de forma continuada, como el que se toma el anchafibrín, eh, se lo pueden tomar solo aquellos hipertensos, a pacientes de HHC hipertensos. Y notan el doctor Patier, nuestro querido doctor Patier, pues hizo un estudio en su hospital con ocho pacientes hipertensos y le fue muy bien tanto para los sangrados nasales como gastrointestinales. Bueno, pues el propranolol por sus propiedades antihemorrágicas, también es antiangiogénico y evita que los tumores que tienen los pacientes de von hippel Pelindau sean irrigados porque, digamos, que anula o inhibe la formación de vasos que alimenten a esos tumores. Y entonces, pues tienen el propranolol como medicamento huérfano para VHL y se lo están tomando todos los que lo toleran. O sea, hay un montón de gente de VHL y en todo el mundo, os digo, en Argentina, en Estados Unidos que se están tomando propranolol para evitar que crezcan los tumores que tienen en el sistema nervioso central. Pero como hay gente que es hipotensa o normotensa y no lo tolera, había que buscar una alternativa. Y la alternativa no es comercial, es una molécula que no es comercial. Y esa, hicimos la patente y esa patente se la quedó una empresa de Cambridge especializada, pequeñita en, en, en enfermedades raras, que se llama Cycle Pharma, y está, le falta hacer estudios de toxicidad en animales super, o sea, en, en cerdos y en perros. Ya está, eh, nosotros hicimos en ratón, está hecho en rata, ratón, falta en cerdos y en perros, y cuando hagan esas pruebas, que esperamos que sea como tienen según el plan de desarrollo en siete u ocho meses, pasaría a una fase clínica 1 en voluntarios sanos, o sea, no, no, no pacientes, sino sanos. Si los voluntarios sanos no muestran ningún tipo de efecto secundario, ya podrían pasar a una fase clínica 2, donde entrarían eh, VHL, porque el medicamento, eh, digamos, está de momento patentado para VHL, pero sabemos, porque también hay otra patente para glioblastoma, que puede servir para otro tipo de tumores porque en, en realidad les cortaría el suministro o disminuiría el suministro de sangre a estos tumores. Y como es de la misma familia que el propranolol sería un antiemorrágico que podría ser estupendo para, para las, tanto para HHT como para cavernomatosis como para todas las enfermedades vasculares raras que cursan con hemorragias y sangrados. Entonces, de eso hemos publicado bastante. Eh, sin embargo, a pesar de todo, pues ha habido ahí un corte con, con la asociación, la alianza, y la culpa la tiene el coronavirus. El coronavirus que ha cortado m, las fuentes de ingresos muy importante que tenía en VHL y, que, y que, no sé, que les ha puesto en una situación de no relación con nosotros. Invito a, a Bienve que, que comente algo en relación a su trabajo hoy. Es, función y labor que está haciendo desempeñando en el ámbito de la de la asociación a nivel europeo ¿Dime? y bueno yo, yo os doy paso a cualquier pregunta que queráis o intervención que queráis hacer en relación a a lo de, a lo que acaba de comentar habla tú mira tienes el micrófono abierto Bueno, si, si no hay ninguna pregunta para Luisa. Ah, bueno. ¿Pregunta? Hola, Luisa, no entendí bien qué quisiste decir con que la asociación de alianza está en correlación con, con HHT. No lo entendí bien, ¿me lo podrías explicar? No, no en correlación no. Eh, cuando hablé de lo de la empresa de enfermedades raras, incluíamos eh, enfermedades raras vasculares, tanto HHT como otras afines, como cavernomatosis familiar y la de Bongi-Pelindao, porque son tumores de origen vascular. ¿no? Es eh, la célula que origina, que da lugar a estos tumores, aunque sean en el sistema nervioso central, en retina o en riñón, eh, es el hemangioblasto, que es el precursor de las células endoteliales. Entonces, digamos que, que tienen un nexo común. De ahí que muchas de las dianas terapéuticas que podamos tocar para, para disminuir o parar los tumores, que son eh, evitar la, la angiogénesis excesiva para, para que los tumores no, no tengan... O sea, no se nutran, cortarles la fuente de, de nutrición y que se queden parados o desaparezcan precisamente por, por faltarles eh, la nutrición. Pues eso, ese, esos mismos eh, medicamentos que serían antiemorrágicos, por así decirlo, servirían para las hemorragias nasales y, y gastrointestinales. Como ha demostrado ser el propranolol, que el propranolol, pues los que lo han tomado... Eh, por ejemplo, el estudio que hizo el doctor Patier eh, no está publicado, pero que sí presentó un póster y un abstract en un congreso de medicina interna en España. Demostraba que bajaba las, los sangrados nasales y también los que tenían sangrados gástricos con, tomando propranolol, pero eran pacientes hipertensos. Porque si el, el propranolol baja la tensión, es un antihipertensivo. Entonces, en, en VHl también se ha demostrado que los pacientes que toman gran, altas dosis de propranolol, ese mismo producto, pues paran, digamos, los tumores que están creciendo. Y esto se vio sobre todo en retina, donde hay hemangioblastomas que crecen, están en retina y no, no son operables porque te llevas la retina no tienen tratamiento, han tenido, se hizo un ensayo y, y bueno, pararon el crecimiento los, los, los tumores tomando todos los días durante un año 120 miligramos de propranolol al día, que es mucho, es mucho, y eso solo los que son normotensos o hipertensos se pueden adaptar a ello poco a poco, pero... No es, eh, si pensamos que las enfermedades raras son crónicas, pues un tratamiento con propranolol de manera crónica solo lo podrían soportar los hipertensos. De ahí que eh, investigamos una molécula que fuera similar al propranolol, pero que no tuviera el efecto de hipotensor. Es decir, teniendo los mismos efectos antiangiogénicos, antihemorrágicos, no bajase la tensión. Y esa molécula existe existe. Pero no existe en farmacia y lo que tenemos que hacer es ponerla en farmacia. Nosotros no tiene que ser una compañía farmacéutica que haga el ensayo de toxicidad y esa compañía ahora mismo pues teníamos una patente y esa patente la tiene la tenemos licenciada a una compañía de Cambridge que cruzamos los dedos para que se siga interesando y siga teniendo dinero para hacer los ensayos de toxicidad. Que puedan llevarla a que empiecen la, eh, su uso en humanos. Eh, no sé si es eso. Respondo a tu pregunta o no. Eh, lo de la relación entre VHL y HHT. Sí, o, sí. o tú ibas más a la relación personal. No, el hecho de, de que acuerdas que VHL pagaba a Ángel, que es un postdoctoral que ha hecho lo de la molécula, que ha hecho los estudios en ratones con Propanolol y con esta molécula. ¿Qué pasa? Que desde que cuando se acabó el contrato en septiembre dijo que ya no que ya no, no, podía, eh, no podía mantenerlo. Eh, no os voy a decir las razones que esgrimió, que no eran económicas y por eso a mí me ofendieron especialmente, pero, pero el caso es que mmm, porque no han ingresado pues no, no quieren mantenerlo. ¿Vale? Por eso digo que las relaciones ahora mismo con VHL son eh, nulas. Tenemos convenio como con vosotros, el convenio por cierto de CIB con H asociación HHT yo creo que se firmó por cuatro años corregidme si se sí, son cuatro sí. años el, en vigor prorrogable luego y ese convenio yo creo que están muy contentos, os puedo decir, en el CSIC y en el CIB en particular con la asociación de HHT porque les, les gusta el convenio les favorece el hecho de tener un convenio con una enfermedad rara, porque también les da una, digamos, pues que sean bien vistos socialmente el CSIC. Y están contentos porque la asociación de HHT no les crea ningún problema ni medio a transferencia del, del CSIC. Entonces, este convenio eh, lo que posibilita es, bueno, eh, que, que como la asociación de HHT pues hace donaciones para el sueldo de, de Lucía, el, el CSIC no aplica, digamos, la tasa, el impuesto que, de costes indirectos que suele aplicar a cualquier compañía o cualquier convenio que tiene con otras empresas que son el, el 20, entre el 21 y el 23%. Entonces, lo acepta como donación tal cual y no le aplica ninguna tasa o impuesto, ¿vale? Pero por eso están, están muy contentos con HHT. O sea, os lo puedo decir. Y con los otros, indirectamente nos dicen que, que ojalá pudiéramos encontrar una vía y nos independizáramos de, del otro. Que aún así, pues eh, quisieron el convenio a pesar de que discutían muchas de las cosas. Sí. Una pena ah. para los pacientes. ¿eh? Además, pero, los pacientes. Tengo, quiero hacer un algo que que no habíamos conseguido anteriormente es que en el supuesto caso de que se consiguiera alguna patente relacionada con esta investigación pues creo que donarían eh, nuestra asociación tendría como una parte proporcional del dinero que se ha invertido en, en el proyecto ya te refieres a, a, la, a la patente no sé si es la del tamsilato porque de la, de la otra patente la otra patente eh, Tendría mm, este VHL y del CSIC, pero tú, tú te refieres a que lo, la, lo, la ganancia sí. que tuviera el CSIC la donaría. ¿vale? A ver, una sí, una sí, parte porque... de esa ganancia que queda reflejada sí. en el convenio, así que sí que resultaría a HHP España. Sí, sí, eso sí que es cierto. El convenio permite que una parte de las patentes que se consigan durante el tiempo de vigencia del convenio, que, que van, eh, las ganancias de la patente van al CSIC. O, o a otros, eh, a otros eh, digamos, organismos que hayan participado, que tengan un porcentaje en esa patente, pues un porcentaje de, de, de lo que obtuviera el CSIC, sí, irá para la asociación. Eso es así, sí. Ah, yo creo que estamos cerrando ya, terminando la, la asamblea. Esperemos que la próxima nos podamos estar viendo, porque siempre social siempre socializándonos. Muchas gracias, pero pues, bueno, por la eh, tanto virtualmente como y especialmente a las que estáis aquí eh, de Valencia, asistiendo personalmente aquí a la, a la Asamblea y pasando este momento, este rato con nosotros, todos juntos. Buenos días, soy Rosa. Hola, Rosa, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, daros las gracias de parte de Santiago, que no puede asistir porque tenía otros, otro compromiso y no podía ni virtualmente ponerse. Entonces, muchas gracias por su reconocimiento. Dar las gracias también, bueno, a todos y en especial a Luisa, porque en tiempos de pandemia se reinvente. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, gracias a vosotros, a todos. nosotros a, vosotros, a todos vosotros por estar aquí, ¿eh? por estar aquí tanto presencialmente como no. Y, bueno, ¿qué, qué más decir Bueno, pues nada, en lo que hemos hablado. Vuelvo a insistir, a agradecer pues, a, a todos los que en la Junta anterior, bienvenido a Manolo, que lo he visto por ahí también. Y, bueno, lo he dicho ya por Santiago y, bueno, por los que estáis asistiendo. Y todos los, aquellos que unos son socios, otros no, pacientes no, pero que además están haciendo un trabajo y colaborando con la asociación. Vuelvo a mencionar o a hacer. A, a, a, a, vuelvo a nombrar a, a David, que ha hecho el trabajo y ahí está y seguirá haciéndolo. ¿no? Y bueno, pues nada, agradeceros y espero que. Mucha salud, mantenernos. Solo deciros que había interés, porque. Y ella, eh, no hemos querido molestarla, porque nos consta que está de vacaciones y además nos consta que no estaba en Madrid. Que seguro que, aún estando de vacaciones, si llega a estar en Madrid, se presenta aquí con Patro y con Luisa. Y no, vamos. Entonces, pues, bastante trabajo y dedicación lo está haciendo a los pacientes de. Tenemos pistas sin hacerlo. Y lo tenemos porque más de uno hemos pasado ya por ahí. No tengo horas, ni eso. Bueno, sumar, pues, si queréis... ¿Puedo ¿sí ir? Gracias por participar. Y por lo que no, quede en la grabación, y la grabación, no está aquí... Bueno, está en el centro, en su despacho. Pero agradecer a, al director de la de España... Por su. por dejarnos este centro para poder realizar la, la asamblea. Eh, haceros ver, haceros saber que el, el centro educativo estaba cerrado, que ha venido personalmente para abrirnos, eh, para poder celebrar aquí la parte presencial de la asamblea. Y nada más. Eh, bueno, mucha salud y hasta la próxima. A muchas gracias. A todos. Un saludo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Manolo, hasta luego. Hasta Adiós. Adiós, muchas gracias. Salud para Hola. todos. Sí, Buen trabajo. Se lo dejo a David de tu parte, todo lo que has dicho, que está trabajando. Muchas gracias. Y, y a ti por el trabajo estás haciendo. La dedicación. Gracias a ti. Y gracias a Patro, que está por ahí, por aguantarme por teléfono. Patro, Patro? Patro está por ahí. Sí. Silvia, que te está dando las gracias. Espera, Silvia, que viene Patro. <risa> <risa> ¿Qué está aquí? Hola, preciosa. Hola, no, Patro. Te las quiero dar a, a ti, en nombre de todos, de todos, de todos los socios, porque eres un sol y como he dicho antes, que no me escuchabais, yo creo que tu tarea es heroica. También la de David, ¿eh? también la de él. La de todo. aquí trabajamos todos, seguro, lo que pasa es que hay veces que no se nota, pero estoy segura que todos trabajamos muchísimo. Y luego lo tuyo es absolutamente maravilloso. También quiero decir que otro grupo absolutamente ejemplar, no solo el valenciano, porque estamos aquí, es el Vasco Navarro, ¿eh? que nuestra amiga Nuria se le ocurra mucho, mucho. Y esa es la idea, o sea, tenemos que seguir y seguir y seguir. Eh, ahora el coronavirus nos está frenando, pero ya nos apoderaremos de lo que tengamos que hacer. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Os queremos vale. mucho. Hasta luego. Vale. Adiós. Bueno, Toñi, ahí, ahí está mi niña. Dios, desconecto. Vale, vale, vale. Bueno, hasta luego. Vamos cerrando vale, la vale. sala. Entonces, hasta vale. luego, familia, hasta luego. Vale.